Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Iniciamos en el Café Caliente con la entrevista con el doctor Cristian Ortiz, quien es presidente de la filial de la ADP, de la... colegio Médico, Médico Dominicano, la MD. Es decir, CMD, es que se dice. Y con él estaremos tratando, como habíamos dicho, esta situación del aire es humano y el ultimátum que han planteado los médicos a esta institución que es prestadora de servicios de salud y que debe cumplir una serie de requerimientos y compromisos que desde hace 15 años no cumple y eso es grave y esta después de Senasa es una de las que mayor afiliado tiene, por eso llama poderosamente la atención que se esté dando aquí en este país teniendo unas una, un sistema que a la vez tiene una regulación y una serie de evaluaciones. Vamos a ver. Buenos días, doctor. Buenos días. Eh, Buenos días, doctor. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias y a usted por venir. Es importante informarle a la población. Hay muchas preguntas. Hay mucho temor en la población. Sí. Eh, las la personas que tienen su carnet de seguro, que piensan que los médicos le vamos a negar el servicio. Se va a mantener el servicio de las emergencias y la unidad de cuidados intensivos. Antes que nada, eh, debo, eh, aunque la mayoría de las personas ya saben a qué se debe el, el paro laboral, que exigiéndole los códigos a los médicos. Vamos a permitir que pase con el café Sí, eh, Felicia, okay, en lo bueno. que usted continúa. ¿Puede continuar, doctor? Eh, Buenos días. Exigiéndole los códigos a los médicos. Exigiendo que le den los códigos. O sea, los códigos los dan los seguros médicos. Bien. Eh, el médico se gradúa, invierte su dinero, hace el, el, el, eh, la pasantía de ley, que es lo que te exige... Se te exige para tú ejercer la medicina. Ahí es donde dan el, el, el S4. Sin embargo, las aseguradoras se han hecho dueñas de los títulos de los médicos. También. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? ¿De qué forma? Porque si yo no tengo el código no puedo ejercer. Y eso es ilegal. Ah, Lo no, que no, dice la constitución no, de la no. República es que hay un decreto. Que te habilita que como me médico. habilita para ejercer. A mí como abogado también. A todas las carreras. Yo puedo ejercerla, pero no tiene valor. Porque si tú tienes el seguro y yo te hago una indicación y yo no tengo el código de humano, por ejemplo, o de otro seguro, eh, ese, eso que yo te escribí ahí no tiene valor. pues es incorrecto Eso es inconstitucional, Entonces, no hay igualdad. Por eso es que nosotros estamos... Eh, Dentro de los reclamos que seamos incluidos en la revisión de la ley 8701 de seguridad social, del sistema de seguridad social. Doctor, hay eh, en la noticia dice que no le han cumplido a los médicos. Por eso los médicos dicen, nosotros vamos a paralizar nuestros servicios a la, a, a la ARS, pero ¿en qué es que no le han cumplido a los médicos? Tenemos, directamente. Sí, tenemos años. Eh, en constantes reuniones, reclamando. Esto, yo soy el vocero de todos los médicos. Usted hace una encuesta y tenemos los médicos tienen años exigiendo que sean revisados los, eh, los honorarios médicos. Desde el año 2004, aproximadamente, estamos cobrando 270 pesos. ¿14 años lo mismo? ¿15 años? 15 años. A través del ARS, de los servicios que ofrecen por un servicio eso de Eso es un servicio. Yo te pagan 300 pesos, menos el 10%, son 270 pesos. Menos el 18% en febrero son 246, 252 pesos. Eso es, lo que, eso es lo que ganamos. Porque todo lo que nosotros cotizamos, tenemos que pagar impuestos. Entonces, aparte de eso, los procedimientos, porque eso es lo de menos. Pero la ARS como tal... Se ha, re, eh, ha reajustado sus ingresos varias veces. En ocho ocasiones. Entonces, a los médicos no. Ellos han aumentado el a cápite, o per cápite, en ocho ocasiones. O sea, usted paga dos mil pesos. Uh -huh. A usted le dé cuentan dos mil pesos mensuales. Sí. Eso es otra cosa, porque es, es importante que la población entienda que, como le decía ahorita, nosotros como médicos, como presidente del Colegio Médico y todos los médicos de, de, del país, tenemos la ventaja de que estamos del de otro de, en, en la calle y en la acera, de los dos lados. De manera que nosotros somos prestadores de servicios de salud y también recibimos servicios de salud. Son pacientes. Porque nosotros somos pacientes. Entonces nosotros lo que queremos para que la, la, la población entienda, nosotros estamos defendiendo los derechos de los pacientes. Estamos defendiendo los derechos de los pacientes y que mejoren nuestra, eh, nuestra calidad de vida. Quieren explotar los médicos pagándole 270 pesos. Y si yo te comienzo a poner errores, eh, uh -huh. perdón, eh, eh, ejemplos, por ejemplo, un Papa Nicolau, yo que soy ginecólogo, uh -huh. ARS Humano me paga 256 pesos por la toma de ese Papa Nicolau. 256 pesos y yo invierto para atender a esa paciente sin cobrarle mi preparación, yo invierto cerca de 160, 170 pesos. Y poco no lo encuentro. No, pues, yo estoy calculando un espéculo, guantes, lubricantes, poniéndole... 200 eh, pesos aproximadamente, ellos me pagan 256. Si ahí se le incluye la energía y el tiempo de preparación sin, sin poner nada de todo lo demás. Es decir, que, que el impas... Entonces, ¿se produce el impas por reivindicaciones de la, de la ARS a médicos, pero en cumplimiento de sus obligaciones dejadas de cumplir? Es... No, no, Porque no, ustedes no. tienen planes que están cumpliéndose por un acuerdo. Nosotros acordamos prestar nuestro servicio de salud en sentido general. Como Nos, ley lo como indica. Nosotros como, como médicos estamos para prestar servicio de salud en, en, ese, en todo el sentido. Sin embargo, las aseguradoras de riesgo de salud, las ARS, dentro de la ley de seguridad social está la revisión de los... Eh, Honorarios. De los honorarios médicos. Y no se ha hecho. Tenemos años tratando de que se nos reajuste. 15 años. Entonces, ¿a qué reajuste ustedes piensan llegar? Lo que ustedes están solicitando ahora. Bueno, si las aseguradoras, hoy mismo, en unos minutos, eh, estará la rueda de prensa de, de nuestro presidente nacional, el doctor Wilson Roa, eh, dando todas todos eh, los pormenores sobre... El paro. Todavía siguen eh, planteándose situaciones. Si las aseguradoras ceden y llegamos a un acuerdo, ya sea que nos reunamos y que revisemos la cartera de servicio, porque son muchas cosas, nos pasáramos la mañana yo explicándole aquí sí. cada procedimiento y cómo ellos lo pagan desde hace 15 años. Y, y de todas maneras, en esta parte se paga, el usuario paga una diferencia. Sí. que ustedes lo cobran. Sí. ¿Esa diferencia a qué se debe? Porque se supone que estoy con un seguro que me va a, a cubrir mis gastos. ¿No será que ellos están entendiendo que ustedes tienen una compensación porque la ley le permite cobrar esa diferencia? Eso es lo más molestoso que hay en la ley de seguridad social. Bueno, a mí me incomoda. Lo, lo, lo, lo, lo fuerte, para, lo ideal sería que no pagáramos diferencia, porque es lo que te digo yo soy paciente y tenemos que pagar diferencia lo ideal es que ellos, en vez de pagar 270 pesos, que paguen una consulta más o menos adecuada y se, y se quite la diferencia que es como se espera y que estima la ley y lo peor de todo porque yo tengo como, como yo soy eh, afiliado a humano yo tengo un seguro humano platino sin embargo yo me fui a hacer un estudio y yo no pagué diferencia. Sin embargo, el, el que necesita que, no, que no, no pagar diferencia, que es el plan básico, que ahí es donde viene, son muchas cosas. Ah, eh, ese sí tuvo que pagar 8 mil pesos de diferencia por, un, por, un, por 8 mil pesos de diferencia por un procedimiento, por un estudio. Tengo entendido, doctor, que en estos 15 años las mismas eh, exigencias para diferentes procedimientos se han mantenido igual. No obstante, los adelantos en medicina Han sido astronómicos Ya las intervenciones Con la, la paroscopía Por ejemplo, no, no, lo cubren. no lo cubren Sigue con el método tradicional Porque así le sale más, más económico a ellos Lo que pasa es que como Se quedaron atrás y no desde el año 2004 No se han revisado nada A ellos no les interesa Solamente revisar. ellos han incrementado los ingresos No les interesa llegar a una, a, a, a los adelantos médicos una a nosotros cosa. sí a ellos eso no. es lo que queremos discutir con ellos eso una es una que cosa y el estado dónde participa el Consejo Nacional de la Seguridad Social es que uh -huh. está a cargo de esas revisiones y no ha dicho esta boca es mía entonces hemos intentado reunirnos pero no se ha acordado de ninguna manera de manera que este eh, Haber llegado hasta este punto Como vi algunos eh, escritos que han enviado por las redes sociales uh -huh. Que por qué primero no se agotó eh, eh, Llegar a un acuerdo pacífico Es Lo que pasa es que tenemos años en esto a, Años reuni en reuniones y reuniones Y no se acordó No se ha llegado a ningún acuerdo Por eso lamentablemente iniciamos con ARS Humano eso no quiere decir que solamente es ARS Humano. Incluso hay sociedades, eh, porque estamos en las clínicas privadas, las sociedades médicas especializadas y el Colegio Médico Dominicano como entidad eh, colegiada. Pero vamos a iniciar con humanos. Y en, la, en los días por venir, si no sé de ARS Humano, iremos también... Eh, ya yo he sentido quitándole los servicios a, la, no, no, a los demás. demás. Ahora, eh, quiero, quiero aclarar algo. Ajá. No es que no le vamos a dar servicio, que me escuche bien la población. Eso le, importante. Nosotros estaremos en nuestro consultorio con una cinta negra a partir de, del miércoles, en El día protesta, de mañana. para que mejoren las condiciones de los pacientes, que ma mayor cobertura. No queremos copago, como usted me preguntó ahorita. No queremos, nosotros no quisiéramos cobrar un copago, pero si, si me pagan 256 pesos por un Papa Nicolau, ¿con qué yo voy a pagar la secretaria? Eso tiene que revisarlo, tiene que ser eh, tener... Eh. Y lo que se paga aquí por servicio de salud, por el tanto el que aporta uno cuando es empleado como el, el privado, es suficiente para, para cubrir... Eso, que ellos dicen y no, no lo prometen claro. cuando, lo, cuando no los venden. Ellos lo dicen y sale descaradamente, nos ganamos 8 mil millones. Eso es increíble. entonces, entonces no. ellos, ¿Y ellos qué inversión tienen? Ellos son intermediarios. Entre médico y paciente no debe haber intermediario. El único intermediario que tiene que estar es el Estado. Ellos sí le han aumentado la tarifa a los pacientes. Claro que sí. Entonces, ¿no a era, nosotros, a todos nosotros. ¿No era mejor que el Colegio Médico Dominicano interviniera con el Consejo de Salud? Ese es eh, el, el, el acápite 1 nuestro, de nuestro reclamo, que seamos incluidos en la revisión de la ley 8701, ahí es donde forma parte el Consejo Nacional de la Seguridad Social y donde el Colegio Médico tiene que estar. Y, las, y un miembro, yo propongo un miembro de las diferentes sociedades Médica. Entonces el colegio médico no está presente en eso. No edición? está, ellos toman las decisiones y luego nosotros que somos los ustedes que. De, son los súbditos que deben de cumplir. Así es. Entonces, ¿qué, qué, Excúsame, ¿qué otra actividad? Antes, antes de que se me vaya la idea, sí. para que la, la población entienda, no es que no le vamos a brindar servicio. Estaremos en nuestro consultorio. Le vamos a brindar el servicio. Si llegan consultas privadas, lo que no vamos a, a aceptarle es el carnet de seguro. Si yo tengo que atender al paciente y el paciente está dispuesto, se le va a cobrar su consulta normal y se le va a que dar un recibo para que le reclame al a ARS, ARS. Que y es está obligado a, pagar, a reembolsarlo. Obligado. Sí. La población tiene que entender que eso no es, culpa, no es culpa del usuario. Ellos pagan su seguro. Si yo le cobro mil pesos, dos mil pesos, yo le tengo que dar un recibo y ese recibo usted se lo reclama a su empresa aseguradora. Ellos están obligados a devolvérselo. Doctor, además de esas restricciones con este seguro, ¿qué otras actividades ustedes van a ejecutar? Hasta el momento eh, tenemos eh, el, el paro laboral y que eh, no se van a realizar cirugías electivas eh, ni la consulta. Eso es básicamente lo que vamos a iniciar con, con esa parte. Desea usted que pueden incluir... Uh -huh. Otras aseguradoras Se van, Se van a incluir las demás mira Poco eh, porque son todas la, en, son Veo todas. aquí que la página de internet De ARS Humano Dice a través de nuestra empresa Primera ARS Humano Mantenemos el liderazgo en el sector de seguridad social Con un 45% De participación En el mercado de ARS Eso es un logro para ellos Todos los cuartos solo para ellos Y el 33% del total del mercado Es poderosa sumamente poderosa Dos millones, esto es lo que dice el comunicado de ellos más que buscarle una salida se están manoseando de lo grandes que son y, y así termina la, la cita y dice que violar la disposición amparada en el artículo 169 numerales de nuestro reglamento obliga a la AMD a tomar medidas correctivas disciplinarias ellos lo refrendan eso es lo que dice el comunicado de ustedes respecto a lo que son las actividades que están haciendo. Entonces, doctor, ¿qué se espera hoy que el, el, el presidente nacional o el de, la, de ustedes, de su gremio, eh, indique parte de lo que ya está estipulado de que no recibirán eh, el seguro? Bueno, hoy hay a, a las 9 de la mañana habrá una rueda de prensa donde el presidente Wilson Roa y el de la Presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, así como los representantes de las diferentes especialidades eh, profesionales, eh, estarán acompañándolo, anunciando ese paro laboral para el día, para el día miércoles primero. Eh, ojalá que no se realice. Nosotros no queremos paralizar es nuestro trabajo privado. Sí. De ahí es que nos sale el pan... De, de sustento familiar. De, de sustento familiar. <risa> sí. Entonces no quisiéramos paralizarlo, pero tenemos que buscar una manera de presionarlo, ya que tenemos años, como le decía, tratando de acercarnos a ellos y no hay manera de que podamos llegar a un acuerdo. Lo que eh, veo en esta situación es que mientras ellos estén anunciando 8 mil pesos, millones de pesos de ganancias, creo que se van a hacer los oídos sordos y va a ser una lucha larga. Porque tienen... Están en contubernio con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que Entonces, es, es, es del Estado. ¿En contubernio ah, con el Estado? Fíjate bien, yo le decía el otro día a alguien, ¿Usted cree que es justo que un usuario de cualquier seguro le dan 8 mil pesos al año, a, a, al año, ¿verdad? Para compra de medicamentos. Ese es el plan básico. Si a usted... En ese año no le da nada. No le da nada. ¿Qué pasa con esos 8 mil pesos? A los bolsillos. Es un abuso. Yo lo... Pero lo peor, usted, a usted le descuentan 2 mil pesos mensuales. A, aproximadamente 2 mil, por poner un número. Y si usted en 5 años no se enfermó, usted le regaló a la ARS 120 mil pesos. Eso no se lo devuelve. Y esos 8 mil pesos mensuales que le estaban dando... Cuando, lo, cuando usted lo cuando consume, usted, no te dan más nada. Yo, hasta soy, un, que yo año. soy un ejemplo. Yo tengo años y yo no visito médico. Cuando tengo que visitarlo, ya, ya por los años he tenido que visitarlo. Pero todos aquellos años que pasaron, que yo no, yo, yo no utilicé mi seguro ni siquiera para realizarme un. Una, un a, una a mí me morada. pasa igual. Bueno. Entonces ya, ya usted sabe. Gracias, doctor, por su visita. Y ya ustedes saben, se van a atender emergencias. Y, y enfermedades eh, Catastróficas catastrófica que, que tengan que ver con, con ingresos A áreas de cuidados intensivos No, tengan problem, no tendrán problemas Esperamos que se resuelva Para el bien de los usuarios De ustedes y de todo el país Porque no es posible que Unos cuantos se queden con todo Así es, Gracias doctor Cristian Ortiz doctor. Que estuvo con nosotros esta mañana Ustedes no se muevan porque venimos con la segunda entrevista de la mañana en el Café Caliente con la ingeniera Miledis Núñez, diputada al Congreso, con quien ya hablaremos de las actividades que se realizaron el día domingo en San Francisco de Macorís.